Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tenemos un video muy, muy, muy interesante donde vamos a hablar sobre cómo Omega Pro se construyó sobre mentiras y desde el principio siempre le estuvieron mintiendo a usted con toda la información que le dan. Es por eso que esto es un top 10 mentiras que te contaron en Omega Pro. En el puesto número 10 tenemos a el supuesto eh, broker que se supone que Omega Pro trabajaba en sus principios mediante un broker el cual nunca se supo cuál es el nombre de este broker, no se supo con quién trabajaba. También le contaron a ustedes sobre una dichosa inteligencia artificial. Ustedes saben que todo esto se fue modificando con el tiempo. Que no, que ahora sí trabajamos con un broker. Que ahora estamos regulados con la FCA. Que ahora ya no estamos regulados por la FCA. Que OMP Money, que ahora ya OMP Money no forma parte. Todo esto fue parte de una gran mentira. Y en el puesto número 10 tenemos la mentira sobre la inteligencia artificial que hacía trading y el broker de Omega Pro Número 9 Tarjeta Mastercard Yo no sé si ustedes sabían Pero antes de que esta dichosa tarjeta Avisa que hasta el momento nadie la tiene Nadie la ha utilizado Y los que la tuvieron en algún momento Ya se fue, ya se supo que fue lo que pasó Pero esto lo vamos a hablar en, un video, en, en el puesto más adelante Un pequeño spoiler Pero antes de todo esto existió una tarjeta Mastercard, de hecho la página web de Omega Pro tenía en su menú de inicio la imagen de la tarjeta de Mastercard pues bien nosotros en este canal nos dedicamos a investigar toda esta información llamamos directamente a Mastercard Latinoamérica y nos dimos cuenta que ellos nos dijeron de que absolutamente ni siquiera sabían quiénes eran Omega Pro Y, con esto cada uno de ustedes va a poder aplicar sus cuentas bancarias, retirar en cualquier cajero, pagar en cualquier establecimiento Y lo más interesante es que realmente llegamos para quedarnos Así que esto solamente es una muestra de la solidez de nuestro banco Puesto número 8, tarjetas de Visa Ya no era Mastercard, si sí, ahora que no, más bien es Visa Toda esta noticia surgió después de eh, su viaje a las Maldivas donde presentaron muchas cosas nuevas que iban a ver en Omega Pro. Una de estas cosas fue una tarjeta Visa donde usted iba a poder retirar sus ganancias de Omega Pro y pagar en cualquier lugar del mundo. Hubieron muchos videos ahí como medio truchos donde ellos estuvieron disque utilizándolas y todo esto. Pero y empezaron a repartir estas tarjetas pero lamentablemente la empresa que les brandió, que les maquilló esta, esta tarjeta publicó el pedido que había tenido de Omega Pro y gracias a esto nos dimos cuenta de que era una tarjeta común y corriente con eh, brandeada por una empresa externa que no era Visa simplemente para que se viera cómo que era de Omega Pro 7, la revista Forbes, algo de lo que se apalancaban siempre para captar personas, decían que eh, Dila Wersheim había, apare había aparecido en la revista Forbes, que tenía un artículo completo mostraban esta imagen que ustedes estaban viendo en pantalla por todos lados, pero resultó que dentro del mismo artículo no tuvieron que ocultarlo. No tuvieron que hacer mucha cosa para investigar esto. Ahí mismo se decía de que este era un anuncio pagado. Y de hecho, si usted se va al histórico de la página de Forbes India. Donde se ven todas las portadas de la revista de ese mes. Y usted busca la fecha de lanzamiento de este artículo. Usted va a ver que esta revista... No corresponde a ninguna revista real que haya lanzado Forbes India. Simplemente maquillaron, un, hicieron una imagen como haciéndose parecer que estuvieron en la portada y se apalancaron del de artículo que ellos mismos pagaron para decir que aparecieron dentro de Forbes. Mentira número 6 que te contaron. Omega Pro no necesita estar regulado. Y esto fue algo que el mismo señor Juan Carlos Reynoso dijo. Una completa mentira. Toda empresa de inversión donde usted reciba un retorno necesita sí o sí estar regulado. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que está pasando con Omega Pro, así de sencillo. ¿No? Gracias a la tecnología, gracias al modelo de negocios digital que tenemos, nosotros operamos muy por encima de todas las leyes territoriales. Y eso es muy importante entender, que nosotros, nuestro modelo de negocio opera en una nube, opera en la nube, opera en internet, opera fuera de los territorios físicos de cada país, entonces, al nosotros operar, ¿no? las personas tienen acceso y son libres de poder entrar a la nube, entrar a internet y participar de cualquier oportunidad que sea transparente, que sea buena, que sea atractiva, que produzca beneficios y eso es lo que todos nosotros estamos haciendo. Es muy importante que no te dejes eh, engañar, que no te dejes sorprender por personas que con su ignorancia te vienen y te dicen no, tú, esas compañías no son legales en este país, no están autorizadas, no tienen un permiso. Es verdad, no tenemos un permiso, no estamos autorizadas porque no necesitamos ningún permiso para tener este servicio de tipo digital que opera solamente en la nube. No opera independientemente en un país, en un territorio, no se hacen operaciones en tu país, por lo tanto, al no hacerse operaciones, no estamos obligados, no estamos eh, supeditados a tener que tener una licencia. Número 5, el metaverso de Pulse, una completa falacia, una vulgar... Donde le decían a usted que iban a tener un universo 3D, hicieron viajes a las Maldivas, les pusieron unas gafas, vieron ahí videojuegos en 3D, vieron muchas cosas en un campo de eh, realidad virtual. Donde todo esto, nada, absolutamente nada se cumplió y sacaron un token respaldado en este metaverso, se suponía que usted iba a utilizar este, este token. Dentro de este metaverso de Omega Pro El cual fue creado o iba a ser creado por Pulse Una empresa que anteriormente está relacionada con Omega Pro A lo que se dedicaba realmente Era a crear música y meterla dentro de la blockchain Era como un tipo NFT de música La cual no funcionó, fracasó Esa página estuvo en stand-by durante mucho tiempo Hasta que Omega Pro apareció y dijo que ellos eran los que estaban haciendo el metaverso lo cual ahora, al día de hoy sabemos que es una completa y vulgar mentira número 4 el exchange ahora que estamos hablando del token de PULSE el cual tenía un valor creo que era de un dólar cada token una cosa así eh, mucha gente estuvo a la, expect a la expectativa de ver Quiénes eran el exchange que iba a manejar esta, esta, este token Ya que muchos exchanges no es que estén regulados Pero tienen algunos filtros que por lo menos medio pueden garantizar Pero ni siquiera eso Resultó que el exchange fue creado días antes del de lanzamiento del de mismo token Una página creada por la misma Omega Pro Número 3. Ahora que estamos hablando de páginas creadas, hablemos del de nuevo broker. ¿Qué es lo que pasa con este nuevo broker? Un broker que absolutamente nadie conoce. Un broker que no tiene un backtracking que tenga referencia de muchos años donde usted pueda ver operaciones. No existe. No se puede revisar quiénes son los clientes. Usted puede ir a, a preguntar a cualquier comunidad eh, de, de gente que se dedique a hacer trading y absolutamente nadie conoce este broker. Y quedó más que demostrado por muchos youtubers, incluyéndome a mí. Que demostramos que esta página fue creada. Se conoció quiénes fueron los, eh, eh, el diseñador web de esta página. Y e inclusive vimos el, el template. Y, o sea, se destapó todo absolutamente todo. Una página, un broker creado por la misma Omega Pro para que el dinero nunca saliera de sus arcas. <SILENCIO> Número 2 de las mentiras más grandes que te han contado en Omega Pro, el hackeo. Un hackeo en donde se supone que contrataron a Hacker House, una compañía encargada de ciberseguridad, una de las mejores... Lo cual no es cierto, una de las mejores sería Kaspersky, pero esto sí es real. Hay mucha tela que cortar, pero resulta que le pagaron a esta empresa de ciberseguridad y hasta la fecha, lleva más de dos meses, de que la, la plataforma sigue sin funcionar. ¿Qué empresa, qué mediocre, qué clase de empresa contrata a una compañía que tiene 3 millones de usuarios según el datos del mismo señor Juan Carlos Reynoso? Y no les da solución después de dos meses. Esto totalmente fue un teatro, una obra creada por ellos mismos para que ustedes creyeran en todo esto y tratar de lavarse las manos de que ya se habían ido con el dinero de todos ustedes. Y lo que están haciendo en la actualidad es únicamente dándole largas al asunto hasta que usted se canse y se le olvide todo este tema. Número uno, la mentira más grande que te han contado en Omega Pro. Vamos a pagar. Una total mentira. ¿Por qué? Porque con todos los puntos anteriores nos dimos cuenta de que cuáles son las intenciones de Omega Pro. Las intenciones de Omega Pro es seguir jugando este juego, seguir extendiendo el tiempo y no pagar. Si el problema no fuera un problema de liquidez, ellos ya habrían pagado. Ellos ya habrían hecho pagos manuales a todos sus clientes, pero como la intención no es esa, van a seguir creando este teatro. Muchachos, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao.